Aprende a aplicar la espuma de pluritano de una forma correcta. Lo primero, ponerse guantes. Seguidamente, roscamos la cánula y agitamos el bote al menos durante 30 segundos. Ahora pulverizamos con agua la zona donde lo vamos a aplicar. Colocamos el bote hacia abajo, introducimos la cánula de dentro hacia afuera y vamos aplicando la espuma. Esta solo debemos de aplicar un 40% de la capacidad que tenga el espacio. Y una vez que está seca, con ayuda de un cúter cortamos el sobrante. Si te gusta el contenido que hago, suscríbete.